Hola, acabamos de ver voy e o voy como supongo que se debe decir eh, Una película que es nueva, de este año Y tenemos las ganas de contar qué nos pareció Bueno, la película a mí me gustó bastante Es una película eh, que narra cómo un chico después de quedar en coma Adquiere ciertos superpoderes, pues la idea no es... Eh, dañarle la película contándoselas eh, pero entonces es a través de esos superpoderes que la película va andando las actuaciones de, de cada uno de los personajes me parecieron que son creíbles que te mantienen ahí, es una película de ciencia ficción y como las de su género, aunque yo no soy la más experta pues, eh, en el tema pero como la mayoría de ciencia ficción que he visto te mantienen hasta el final eh, como en punta y pendiente entonces, bueno, básicamente, eso. Juan, ¿a ti qué te pareció? Cuéntanos, tú que eres más fan de la ciencia ficción. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, en principio, muchas expectativas no tenía sobre la película, porque... No sé, me parecía un... el título eh, de agarran que tiene la referencia, ¿no? El iPhone, iBoy y no esperaba mucho de, del pequeño este, avance que te dan, ¿no? del trailer, de la película tampoco, en realidad si la he visto ha sido por dos cosas, una que es una producción de Netflix y últimamente las producciones de Netflix mantienen una calidad que hace que uno confíe en sus productos, en sus películas, en sus series, y la otra es la curiosidad de ver este, la actuación de la chica protagonista, Macy Williams, que si ven Juego de Tronos sabrán de, de quién hablo, ¿no? Entonces quería verla en otro entorno, más allá de la serie de Juego de Tronos. Ahora, en la ciencia ficción, no sé, no sé qué tan real podría ser realmente el accidente que le pasa al chico, ¿no? De, y las consecuencias que tiene, si es eh, científicamente posible, así que lo de, la parte de ciencia en lo de películas de ciencia ficción la tengo así como entre comillas todavía pero más allá de eso que me, la película me sorprendió gratamente no es un blockbuster de esos que te tienen sobre el filo del asiento la, todo el rato que duran pero por otro lado está bien también eso no Porque tampoco es aburrida mantiene un, un ritmo interesante y bueno este, mantiene la, también la, la atracción, no, no depende mucho de efectos especiales y me gustó, para qué, no puedo eh, decir otra cosa que me pareció una buena película bueno, tú Katy, pero... perdón, tú dime, eh, y te quiero preguntar porque tú hablaste de los superpoderes yo no esperaba que estuviera enfocada desde ese lado o sea, de un superhéroe uh -huh. ¿Tú qué, es, qué, qué más te podrías decir sobre eso? Bueno, eh, en realidad en ese sentido cumple pues como con, el, como con la fórmula que tiene la mayoría de, de películas de ese tipo un héroe que entonces va a salvar a los demás de X cosas entonces cumple, o sea, mantiene la fórmula eh, punto a favor que no me dormí, yo para ver películas soy bastante mala eh, Ya a mitad de película estoy haciendo esfuerzo por no dormirme y no, la película andó Solo un momento en el que pensé que iba a tener un mal final y que la iban a, a embarrar eh, Pero pero no, al Concluir la película como que ok sí, el final que le dieron fue aceptable. ¿Alguna escena Oye. que te gustara en especial? Eh, sin spoilear. Bueno, eso va es a estar difícil sin spoiler. Eh, él a través de sus superpoderes hay una escena en la que luego de que despierta el coma y se da cuenta que tiene esos superpoderes él empieza como a ver imágenes emergentes entonces la forma en la que muestran esas imágenes emergentes eh, estuvo chévere porque no sabe si es tipo Matrix o si es simplemente en ese momento de la película que van a mostrar esas imágenes emergentes o si lo van a mantener hasta el final de la película. A mí sabes que me hizo recordar a Pokémon, al juego. Ah, a los gimnasios. Sí. sí. Ok. Y bueno, ya para terminar, la actuación como dices me pareció bastante bien. Eh, pero, uh, por ejemplo, al final, no sé si, no recuerdo realmente si la abuela lo dice antes, pero le llama Tommy. Ese Tommy no pude evitar que me hiciera recordar a otro chico inglés que no de alguna manera tiene también ciertos superpoderes, ¿no? Y estoy hablando del Tommy de la ópera rock de, del mismo nombre de Dahu. Eh, si en algún caso lo hayan escuchado, eh, no es que se parezca mucho las, al, al chico de la película, pero de repente es un guiño que nos quiso dar el, el director o el guionista, ¿no? Y bueno, ya entonces eh, hemos quedado, creo, satisfechos, ¿cierto, Cati? Con la sí, película. Sí. Y bueno, si dedican una hora y media de su vida a verla, creo que no van a quedar decepcionados. Entretiene, cumple su función también. Sí. Entonces, eso. Listo. Adiós. Gracias por escucharnos. Bye.